Otro habitante más de casa, este en concreto vive en la terraza, es una araña saltadora. Me llama la atención los pedipalpos blancos, ¿ves cómo lo mueve? Se supone que eso es un, un macho. Es una araña saltadora, no, no hace telarañas para capturar a sus presas y, y puede comer pues, gracias a, a que corre mucho, ya ves, y puede coger pues, así algún. Un mosquito o algo ¿no? de los que se alimenta es un Menemerus semilimbatus. Dejo un rato más imágenes de, de esta araña. Hasta otro vídeo.